Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y espero que tengan días, porque buenos ya no hay. Les voy a contar qué ha pasado, porque sí, el 30 de agosto, o sea, hoy día, hace un par de horas, Tommy 11 acaba de fallecer. Les voy a contar quién era, cuál fue su meta y las consecuencias de su muerte. Empecemos con quién es. Bueno, si sí, Tommy 11 fue un niño, cual, pues bueno, tiene 11 años. Él decidió crear su canal de YouTube hace un par de meses, más exactamente en febrero del 2021. Él empezó desde cero escalando de sub en sub hasta llegar a la actual meta que literalmente tiene 8 millones. Gracias a la ayuda de muchos familiares, amigos e internautas, incluyéndome a mí que también decidió poner su pequeño grano de arena para que un sueño, el sueño de este niño sea cumplido. Pero bueno... ¿Qué es lo que pasó con él? Más que nada, todos sabemos de que Tommy se estaba padeciendo de algo llamado cáncer, que en sí estaría afectando tanto a su visión, teniendo fatiga, cansancio extremo, que en sí es lo mismo, hasta no poder usar ciertas partes de su cuerpo, como por ejemplo su manita, que ya no servía del todo, su ojo izquierdo, que tampoco ya no servía y estaba parchado. Pero sí, actualmente el 30 de agosto, Tommy 11 ya no pudo resistir a esta batalla, que tanto tiempo perduró. Y es que hubo muchas personas, tanto burlándose, tanto subas, suplantando su identidad, o aún peor insultándolo, como ya mencioné. Y aunque yo comparto cierta opinión con shelos One Life, no estoy nada de acuerdo de que insulte a un niño indefenso, como ya dije en un video anterior. Esto la verdad es muy triste, y dirán, pues bueno, ya acabó, ¿no? Pues no, sus consecuencias son muy graves, ya que si él estando vivo, varias personas abusaban de él, y ahora él estando muerto va a ser peor, ya que hace unos minutos también Shellos One Life volvió a publicar un video en el cual está siendo dislikeado a nivel mundial, el cual yo estoy muy muy de acuerdo que lo oyen a él, más que nada de que reafirma todo lo que dijo y no se arrepiente. Y en algún momento que pidió disculpas fue fue por fue pues fue en vano más que nada. Sinceramente esto es algo muy triste y espero que por fin Tommy pueda descansar en paz. Sinceramente este es un tema muy triste, y si algunos se preguntarán qué pasó con la monetización de 8 millones de suscriptores, ya que él recibía por video casi 2 millones, 3 millones, pues es muy simple más que nada, Tommy11 nunca llegó a monetizar su canal, gracias YouTube, como siempre ayudando. Pero bueno, espero que les haya gustado chicos, y difundan este video, y la verdad, Shellos, te abro a ti directamente, me llegas al pincho. Espero que en algún momento no te pase lo mismo. Y ahí verás que estás más solo que la soledad. Espero que les haya gustado el video, chicos. Se cuidan. Soy Adrus. Chao.